7 8. Oiga, no se mueve niente Buongiorno cari amigo, mi buenos días De Juan Pablo Como podéis guardar, he portado estas bandas elásticas Un poquito de colores O ni colores a una resistencia Estas bandas elásticas me piachen tanto Porque tú puedes elaborar todo el cuerpo, te ayudan a mejorar fuerza, a guadañar un poquito a, a demagrir, te ayudan a, a guadañar el tono muscular, te ayudan la coordinación, te ayuda a todo el cuerpo, a tener el control del cuerpo y lo, y lo, y lo più bello es que tú la puedes portar al oficio, en palestra, en vacanza, las cosas simples son las que te ayudan a mejorar el più. Tu cuerpo. Ok, el giorno de hoy voy a hacer dos ejercicios per la esquina, dos ejercicios por la espalda y dos ejercicios per bichipiti. ogni ejercicio lo repito dos vueltas. Ok, <ríe> mira, cómo vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento en la parte superior de nuestro cuerpo que vamos a, a elaborar eh, siempre la esquina, la espalda, con <ríe> un poquito de fredo, pero yo me voy a tolear un poquito la. la la llama la que así puedes guardar pene. el ejercicio que vamos a hacer el giorno, el giorno de hoy con las bandas elásticas tantos colores no? <ríe> hay que meterle colores colore a la vita la rosa un poco mole la, la nera aumenta la resistencia la yala ancora de più y la aranciones <risa> que así te fa un poquito te para un poquito de, de masa ok, mueve un poquito la espalda la espalda dietro. avanti su, en you lo ha perfecto doy el giro ok perfecto su, en you Ok, yo creo que mostramos esto cuesta un poquito Ok, cambio. En dietro. En dietro. perfecto perfecto Vamos a iniciar nuestro primo ejercicio de de, de esquina. Vamos a vamos a iniciar con la con la banda con la banda nera con la banda negra. La bandanera vinto oggi. Metiamola qua. La rosa, la más la débole, dopo la yala y dopo, por último la arancione ¿no? vamos a empezar con la nera. Vamos a hacer este ejercicio de, de esquina, importante que la, esqui, que la esquina siempre esté directa, guarda. Meto la banda elástica a tierra en esta posición, esquina directa, glúteo indietro, guardo de frente guardo de frente guarda lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Questo è movimento lentamente, lentamente, lentamente. Schiena dritta. Ok, si va. Vamos a fare dieci. Uno. Due. Lentamente. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Diez, dos en más, dos en más Uno en más Ok, perfecto Me riposo un poco, me riposo un poco Ahora eh, Vamos a aumentar un poquito la resistencia con la con la banda elástica Yala, yala Con la banda elástica yala Voy a repetirlo Ya he hecho 12 y vamos a hacer 10 volte, 10 vueltas siempre con la con la rosa, con la yala Ok, prepárate. Nuevamente, esquina derecha lentamente se va 1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 cuasi alena cuasi alena cuasi alena Ok, perfecto Una piccola pausa Vamos a hacer la otra serie De 8 repeticiones Siempre con la banda Aranchones Se sentirá un poquito la fatiga La fatiga se sentirá Ok, ok Recuerdo, estas bandas es elásticas Las puedes trabajar en un negocio esportivo Costa poco A mí cuesta, me costó como 9 euros 9 euros si no me es valio Ok Yo, yo estos, estos, estos ejercicios se los, avino, se los avino siempre Al ejercicio de palestra porque Aunque yo vado en palestra, una vuelta en palestra Y lo otro en cuerpo libre, se va Vamos a fare otro 1 2 3 4 5 7 8 ok <risas> ah, 60, 60. pido amante voy a fare eh, unos ejercicios con per, per la gamba con el astro ok ya habíamos fatto nuestro primo ejercicio de de, de esquina de eso haz eso voy a fare voy a fare el segundo ejercicio de esquina, segundo, segundo eh, utilizo el mismo método inicio con la lanera, después ya y finisco con la ranchone que es <ríe> más resistente, más potente. En eh, este ejercicio voy a dar un poquito la esquina, así potete guardar siempre el movimiento. Ok. vamos a iniciar, con la con el ejercicio de de, de esquina, de esquina. Vado a la parte posición, piego ginocchio, pecho del caballo romano y, y se va, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 y 12 ah, se, siente, se siente, no? se se voy a hacer una pequeña pausa eh, y después vado con la con la jala, con la jala se va a sentir un poquito más, más la fatiga vamos a, hacer, vamos a repetirlo eh, eh, 10 volte. Le recuerdo tú lo has puesto y lo puedes hacer pues, fue 4 series, lo puedes hacer en que dure de tres vueltas a semana, manas. Abinarlo con tus ejercicios de así de te van a ayudar a, a estar siempre en forma. Y los velos de, de, de la banda elástica que te ayuda a reclutar en músculos diversos de los que tú fai con pésicos. Ok, sigamos con la segunda. Segunda, vamos a hacer en 10. Pie el ginocchio. Abro un poquito el gómito indietro. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 ultimo ultimo ultimo ultimo 10 uh. ah, ah. molto bene molto bene molto bene già qual manca? manca l'ultimo manca l'ultimo manca l'ultimo Vamo a fare 8, 8, 8, 8, 8. Ok, non perdo tempo, non perdo tempo, si va. 3, 2, 1, si va. 1, questo, questo è più duro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 in più, 1 in più, 1 in più. Ah. 60, 60, 60 60 laboro, 60 se laboro Aunque en el laboro de, de esquina Utilizamos la fuerza del, del bichipiti Como pueden guardar, el bichipiti ya está perdiendo un poquito de, de, de volumen Cuando vaya a parar el de bichipiti Ya mi bichipiti no podrá parar con este movimiento Ok, vamos a iniciar con nuestro ejercicio de esquina No, no, excusa nuestro ejercicio de espalda, de espalda, espalda Vamos a iniciar siempre con la con la nera Con la nera Vamos a hacer esto Abro cuá, Piego ginocchio Peto Peto de caballo romano Voy a con este movimiento Uno Lento Due Tres Cuatro 5 6 7 8 9 en 10 estamos en 10 porque ya, ya nuestro grupo muscular está un poquito ya se siente la fatiga ok, una piccola pausa una piccola pausa vamos a, vamos a a cambiar al yalo, al yalo, al yalo, al yalo. Voy a procurar fare 8. Si tú, no, si tú riesces a fare 10, fai 10. No te, no te puedes limitar solamente a fare siempre 4 de 10, 4 de 8. Si tú puedes fare 4 de 20, fai 4 de 20. Cosí fatiga el músculo, cosí le ayuda al músculo a guadagnar un poquito de, de masa. De masa Ok, ok. Nuevamente, nuevamente, piego el ginocchio. Vamos a, fare, vamos a procurar hacer otro, avante. 3, 2, 1, si va. Ah, ah, ah, ah. Está dura, está dura. 2, 2, 2, 2, 2 3, 3, 4, 5, 6. 8 Santa Badot, de acuerdo estaba, estaba un poquito duro Ok, la terza la tercera la voy a hacer voy a, voy a farla con la nera Porque con la con la aranchona Veramente es fatigoso, fatigoso Y para no hacerla bien Emilio, hacerla bien Emilio, hacerla repetirla con un medio peso Pero hacerla bien Primero la técnica, después viene la fuerza Ok Vamos a hacer la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, la terza, terza, la terza. terza. Como terza voy, a hacer, voy a hacer, como castigo voy a hacer 12, 12. Mira comando, piego ginocchio. ginocho, esquí, cuerpo derecho, pez tomante, guarda, utilizo aunque la fuerza del abdomen. 3, 2, 1, si va, 1, lentamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2 in più, 2 in più, 2 in più, 2 in più. Ah, ultimo, ultimo, ultimo, ultimo. Chelafay, chelafay, chelafay. Más, Con esta banda elástica te ayuda a reclutar tantos grupos musculares de los que tú no fai con peces Ok, ok. Se siente la fatiga. Se siente la fatiga en nuestras palas. Ahora eso. He finito nuestro primo ejercicio de espales Voy a hacer el segundo. El segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Sí, voy a iniciar con la rosa. La, la rosa nera. Y por último, la, la yala. Cuesta, cuesta ranchones, es una banda de respeto Va bien por para laburarle la gamba, la gamba, porque la gamba si vuelve un poquito más de, de resistencia Pero per, le, per la espalda cuesta, por la espalda te va fa, te a fa morir Ok, vamos a iniciar en nuestro segundo ejercicio de esquí de espalda De espalda, segundo de espalda Váralo acá, piego ginocchio Piego el ginocchio, schiena directa, contraigo el abdomen y se va, 1, abre el gomito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uno en più. ok lentamente perfecto perfecto perfecto nuestras espaldas se, se estimulan se ejercitan con la banda elástica el giorno de tomar y tutti fetti. ok perfecto una pequeña pausa pues este es un lavoro continuo never stop no se ferma más eh, andiamo con el segundo con la segunda serie vamos a aumentar un poquito la... dentro... por la resistencia. Ok, piego el ginocchio, la esquina directa, contraigo mi abdomen y se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 En 10 Uf. Madre de Dios Ya se siente, se siente la fatiga Se siente la fatiga Se siente, se siente, se siente Nuestro próximo ejercicio ¿Cuál será? Será con la con la banda elástica Yala Estamos casi finalizando Nuestro, nuestro ejercicio más esquina espalda y bichipiti les recuerdo, si tú, tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Ok, última serie, última serie, última serie. Vamos a, far, a procurar el fare al menos 8. Ok. Se sí va. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7 8 ah Estas ja, ja. ah, espadas se siente Se siente la fatiga Se siente el labor. Saludos muy especial A toda la gente que nos guarda de España México, Italia Colombia Todo el mundo es víscera Aunque en Germania nos guardan En Germania Estoy imparando Doge. Halo. Ok. Ya hemos finito nuestro, nuestro segundo ejercicio de espalda. De Ahora vamos a hacer eh, los dos ejercicios diversos de Bichipiti, Bichipiti, fuerte y potente. Colombia. Estoy arribando Colombia. Estoy arribando Estoy arribando Ok. Vamos a iniciar con la... Eh, Bichipiti. Vamos a iniciar con la... Con la nera. Con la nera. Ok, importante. Ok, piego el ginocchio, piego el ginocchio, piego el ginocchio. Uso la fuerza de mi abdomen. Esquina siempre directa, todo directo, guarda, directo. Ok, vamos a hacer el bicipite. Vamos, si yo prendo la, la banda desde soto, se ancora más fatiga. Ok, se va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 11, 12, Eh, sei forte, sei forte, ok, dopo facciamo la pausa. ¿Con cuál continuamos? Con la yala, la yala Todo Se aumenta, se aumenta Se aumenta la resistencia Se aumenta, se aumenta Les recuerdo Todo lo que falló hoy Domani se verá Físimas en YouTube Vamos, vamos, vamos Ok, ok Nuevamente, nuevamente va a cambiar de color eh? La resistencia sale de piú. Mi prendo, mi prendo sotto, c'è più resistencia. 3, 2, 1, se si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No me... último, último, último. 10. ¡Ah! ah bueno, el bichipiti como prende forma. que qué pasa, mi gente! Mi gente latina, ya tú sabes. Estamos aquí grabando desde Italia. Milano, Milano, Milano, Milano. Ok. Eh, nuestra próxima serie será con, la, con, con esta banda arancione que cuesta, Nos va un poquito la fatiga, nos va fa a morir, pero no le metamos la fuerza, aunque cuando fachamos la fuerza de, de palbichipiti utilicemos anche la fuerza del abdomen. Yo antes voy a hacer un video con ejercicios para la gamba, pero si va a ser un poquito tosto. Ok, 3, 2, 1, se va, se siente se sente la fatiga, dai, 2, tres cuatro cinco seis siete dai dai dai dai dos en più dos en più último último último último último Te la habíamos falta te la habíamos falta Ok. nos avanza un solo ejercicio per el discipline. Voy a cambiar las posiciones. El primo está tocado de Soto. Ahora voy a fare uno de frente, de frente, de frente. Voy de frente. expuesto la cámara. Expuesto la cámara. O si me guardate medio. Ok, grabando, grabando. ¿Con cuál iniciamos? iniciamos con la nera ok, voy a cambiar el ejercicio voy a dar el ejercicio que vamos a hacer perfecto, vázalo pa siempre, piego el ginocchio. piego el ginocchio, esquina tirita. rita acá. uno due tres cuatro cinco seis 7, 8, 9, 10, 2 en piú, 11, 12. Uh, Santa Madonna, Santa Madonna. Estas bandas elásticas nos ayudan a, a mejorar. guarda el tono muscular, la bazuca acá se puede mejorar. Si puedo mejorar, si puedo mejorar, ok, ok, okay. hago una pequeña pausa, ahora eh, lo faccio con la con, con la, yala. la resistencia sale de más, el movimiento se va, se contrae, se contrae porque es resistente, ok, okay. okay. vamos a iniciar, 3, 2, 1, se inicia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En una serie utilice la fuerza de la espalda, me tiré dietro eso no va bien. Hay que hacer el movimiento del bichipite una piccola flexión ok, hago una pausa, hago una pausa y muevo con cuesta <ríe> vamos a procurar menos al menos 6 6 6 6 porque realmente cuesta cuesta si es de, de, de caballo, cuesta es potente potente vamos a, a, a fatigar un poquito nuestro bichipite ya el mío 60 ya no, no se mola, più, guarda tenemos <ríe> una, una estatua, guarda, no se mueve, no se mueve ok Ok, último, último ejercicio, último, último, último, último, último, último, último, último, último. Movimiento será un poquito más corto porque, como he dicho prima, la resistencia sale de más. Ok, se va, se va. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 Oiga, no se mueve niente No se mueve, no se exposta, pero Se siente el ejercicio Ok, por el giorno de hoy Habíamos finalizado Gracias por hacer estos ejercicios Físima, les recuerdo Si tú ancora no te has inscrito Inscríbete a eso Por último vamos a hacer un poquito de siempre de stretching, de stretching, vamos a mover un la brazas, las braza, la espalda, la espalda en dietro, avanti, avanti, su, en yu, ¿Qué te... ¿Qué te cambia, cambia, cambia, cambia, ok, perfecto, muy bien, por el día de hoy habíamos finalizado, gracias por guardar estos ejercicios de física, si tú ancora no te has escrito, escríbete eso. de cuore, Pablo.